Hola, soy Taimi Albariño y quiero comentarles que nada, que me sentí súper trabajando en la súper. Hago el personaje de Je Valentina, un, un espíritu que se le aparece a, a la protagonista, a la súper, y le entrega el poder armonía. La pasé súper bien, muy lindo, muy lindo trabajo porque eso no lo hago continuamente. Y fue muy bonito trabajar con, con todos los actores, poder tener la, la oportunidad de hacer una película de animación con el director Ernesto Piña, que fue súper, tremendo directorazo y, y la pasamos muy bien. Cuando terminamos me quedé con ganas de seguir, pero bueno, saben que todo se hace, o bueno, al menos mi personaje, se hizo todo en, en una mañana y cuando ya termina tú dices, bueno, yo quiero un poquito más. <risa> Ojalá les guste mucho. Por acá eh, les dejo un beso Je Valentina.